Bueno, cuando um, la, el semestre pasado teníamos que hacer como las memorias de grado de la universidad, que no se llaman tesis, sino memorias de grado. Entonces yo como que empecé como que a preguntar, como que, ay, bueno, entonces lo que yo hago es como por qué, o okay, qué, no sé qué. Y entonces resulta que dije, bueno, lo que yo hago es como por amor a un perro. Entonces el statement mío es como que por amor a un perro, entonces porque cuando hago tal cosa la otra, siempre digo, es por amor a un perro. Y se trata de una metodología que es que me hago una pregunta ridícula y la resuelvo de una forma más ridícula aún. O sea, trato siempre como que, bueno, eso es estúpido, bueno, vamos a hacerlo más estúpido todavía. Y más y más y más. Entonces, esto fue un proyecto que se llama Casas de Estudio y entonces me preguntaba, ¿como que si un maíz es igual a otro maíz? La crispeta es igual a la otra crispeta. Entonces hacía un molde para una crispeta. Y entonces esa era uno de los casos de estudio en esta pieza empezó como que me preguntaba si una, si una broca podría, o sea, podía ser del mismo material de un muro entonces empecé a hacer como experimentos eh, y sí, la logré hacer como de ladrillo pero después se fue como modificando con, con un chico también otro artista que dijimos como bueno saquemos entonces más bien unas brocas en porcelana y cada, cada molde de esta broca de porcelana es como con seis piezas, seis muescas, seis piezas. Y, y después lo que hacíamos era cuando ya teníamos el molde ya vaciado, eh, dibujábamos encima con un lápiz de cobalto que solo se consigue pues, en Estados Unidos, no sé qué. Y dibujábamos, después se quema la, la broca, la, la, la cerámica y ya entonces salen. Entonces ahí como es una serie como limitada. a preguntar como la dimensión de de la, de la cuchara grande a partir de las de las cucharas pequeñas de hecho me acuerdo que cuando en, en tu charla cuando me mostraste la de la mesa ahí también está como algo así que me parecía como bueno porque yo casi o sea yo me paso como en una en, en lo de la estadística del todo como que hay una tendencia en la actualidad a hacer una ensayística de todo, hasta la literatura. Entonces es como las probabilidades o el artista es el posibilitarista de algo. Entonces el que hace el que hace posible cualquier idea, cualquier pensamiento ridículo como, como lo, que, lo que se me aparece a mí en la cabeza, que son como, como estas preguntas absurdas para, para, para darle respuesta pues, más absurda aún. El proyecto que presenté para Flora es un proyecto que es como, eh, se, o sea, con el statement que les conté que es como eh, por amor a un perro, entonces se derivan como unas palabras claves, tags, keywords, ¿cierto? Y se mezclan con otras palabras que son propias de la residencia, como no sé, Bogotá, frío, eh, cosa la otra. Entonces eso todo se mezcla y, y se hace, o sea, lo que hacía era como videos, fotografías, dibujos, lo que sea. Y después se, se condensa todo eso en una aplicación descargable para iPhone y para iPad. Entonces la aplicación se llama Chica y eh, esa es como la interfaz de la aplicación. Entonces lo que tiene son como todos los tags, las palabras claves, como también aparecieron como key phrases, como... Como, pues sí, porque era como pues, el de Jeff todas esas cosas y entonces ahí como que se ve que iba como alargando la, las, las palabras y entonces eh, uno solamente como que le da clic o le da touch a, a una de esas palabras y le aparece como un contenido igual ese contenido también está como, como tiene como una narrativa dentro de todo que es una lógica pero sí puede ser muy lógica porque eh, si la navegan como adelante, adelante, adelante, les va a ser como un tag, relato. Y son, digamos, ejemplo, era eso digamos con La Residencia lo que eh, saqué es como un soundtrack, una banda sonora de La Residencia. Entonces lo que hacía una de las canciones de La Residencia era que le ponía como hipervínculos a algunas palabras. Entonces esas palabras lo que hacen es ir al Instagram, como en el Instagram también ya he hecho como, no sé, registró como de las cosas. De acá, de acá de Bogotá, cualquier cosa. Entonces se conectaban. Entonces lo que me parece chévere es que como que uno no está creando nada, sino que está como conectando cosas al tiempo, o sea, permanentemente. y pues ya. esto Es el proyecto de Flora. obviamente, porque es